Hoy estamos lanzando SmartThings, que es la solución de domótica de Samsung, que permite hiperconectar una casa. Eh, lo que puedes administrar son distintos tipos de dispositivos como electrodomésticos, hasta luces, sensores de temperatura, humedad, purificadores de aire, de manera a hacerte la vida mucho más confortable. Y nuestra solución eh, permite conectar otros sistemas de domótica porque es un ecosistema abierto, entonces nuestra aplicación es un hub de aplicaciones, de manera que yo puedo tener un, controlar cámaras de una marca de un tercero, pero mi aplicación realmente concentra esa aplicación además de los productos de Samsung. Hoy estamos lanzando, además del Hub Samsung Connect Home, que permite conectar todos los dispositivos que tengan Wi-Fi, Z-Away, Zigbee, que son los protocolos eh, para poder conectar sensores. Estamos lanzando tres sensores que son un sensor de movimiento, un sensor de abre puertas y un enchufe que permite, por ejemplo, encender, apagar lámparas o cualquier dispositivo eléctrico. Además de eso, anunciamos que también somos compatibles con otras marcas de manera de hacer el ecosistema mucho más rico como plataforma. Lo puedes encontrar en las tiendas. De Samsung a partir de hoy y también en tiendas especializadas de retail. Vamos a vender el hub por separado a un precio de 129.990 y la versión pro a 179.990. También los sensores por separado, pero también estamos lanzando tres tipos de pack. El kit básico que va a costar 189.000 pesos, que trae el hub más dos sensores de manera que una persona pueda vivir la experiencia domótica muy rápido al conectar sus sensores. Los quiero invitar a que visiten nuestras tiendas y puedan ver nuestra propuesta de SmartThings, donde van a ver todos nuestros productos. Y también les quiero dar un saludo a Paua por venir a visitarnos hoy en este tremendo lanzamiento.